Hola, soy Claudio y ahora vamos a ver eh, el otro método para dibujar un contorno, en el caso que tengamos que hacer el contorno, el contorno o cualquier otro tipo de dibujo sobre basándonos en una imagen bitmap que importamos. ¿sí? Eh, decíamos que, bueno, acá ya, ya en el video anterior les mostré cómo importé esta imagen, eh, la otra opción es al principio un poquito más confusa, pero después vamos a ver que nos resulta mucho más sencillo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a dibujar curvas especial ¿Sí? Seleccionamos esa herramienta. Llevo el cursor a esta punta, de este logo de marca registrada. Hago clic, suelto el mouse, y lo voy a llevar, por ejemplo, acá. Hago clic con el botón izquierdo y después clic con el botón derecho. ¿Por qué? Porque, no sé si en el video se va a notar bien, pero después lo vamos a ver cuando le cambiamos el color y el ancho. Se forma una recta entre acá y acá. Y ustedes dirán, pero esto es una curva. Sí, pero después le vamos a dar la forma de curva. Entonces hago clic acá, al último nodo que, que dibujé, que cree clic. Y lo llevo por acá. Clic, suelto el mouse, clico el botón derecho. Fíjense que se va formando un recuadro indicando dónde están la, la, la, la, la forma BC que estoy haciendo. Llevo el cursor de vuelta acá. Siempre vamos a darnos cuenta que estamos seleccionando bien porque es, el cuadrito se pone rojo. Hago clic, suelto el mouse y lo llevo acá, a la puntita. Muy bien, solté, clic con el botón derecho, voy de vuelta, clic con el botón izquierdo, lo llevo hasta acá, clic, soltamos, o sea, con el botón derecho soltamos. Y por último, clic, soltamos el mouse, lo llevamos acá y volvemos al primer punto que estuvimos este, haciendo. ¿Ah? Hago clic y después ya clico el botón derecho para cerrar. En realidad, la última parte no, no, no creo que sea necesaria porque ya encuentra donde termina y ya lo, ya lo cierra. Como sé que lo cerró, fíjense, ahí está. ¿Ah? Esa es la forma. Ustedes, como la otra vez, me dirán, profe, pero no tiene ninguna forma, nada parecido al logo. Bueno, perfecto. Pero si yo selecciono ese trazo, le voy a dar a ver si seleccioné bien. Ahí está. Con Shift seleccione el trazo, lo puse rojo. Lo voy a hacer más ancho para que se note mejor. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Ahí está. Bien. Vamos a cerrar. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a. Una vez que tengo seleccionado el, el trazo, el contorno, el logo. Principalmente. Acá parece que está bien. Pero principalmente acá se fue al diablo aparentemente. Entonces. ¿Qué hago? Un clic acá en editar nodos. Y me van a aparecer todos los nodos. Que conforman. La, la, la forma bezier, ¿sí? bien. Entonces con ese, eh, con esa herramienta selecciono todos estos nodos, este yo creo que está bien, vamos a ver después, y le voy a decir que los lo suaviza esos nodos, ¿sí? que le digo en vez de hacer rectas que sean el inicio o el fin de una curva, hago clic y fíjense cómo me lo deforma. Entonces yo ahora, con un poco de pulso, le voy diciendo cómo quiero que dibuje las curvas. Este, este, este pivota, o sea, si yo bajo la, la antenita, esta sube. Entonces le voy a decir que es una punta, es una esquina. Entonces ahora se independiza una manijita de la otra. Y voy acercándolo hasta que coincida con la, la forma a la que quiero llegar. ¿Sí? Esto también. Este lo estiro un cachito. Este lo voy a mover un cachito. Uy, me fui a tirar. Vamos a hacer, seleccionar solamente este. Ahí. ¿Está? ¿Ah? Entonces ahora, si yo selecciono esa forma, fíjense que, acá ya seleccioné la imagen Bitmap, tiene la forma que yo necesitaba. ¿Y con qué lo conformé? Lo conformé con 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Eh... Si quiero, puedo... Vamos a suponer que ya está. Yo quería eso, no quiero el logo Bitmap original. Bueno, lo selecciono al, al original, aprieto suprimir. Ahora, hay que seleccionarlo con la herramienta de selección. Le aprieto suprimir y ya está. Bien. Entonces ahora esto, puedo usarlo como base. Le puedo cambiar los colores, el relleno, deformarlo, rotarlo. ¿Sí? Y como es un, una imagen de, de curvas Bessier, puedo agregarle o quitarle nodos. Vamos a suponer que van a decir, no, pero escúchame, esa, esa, ese logo ya está registrado. Bueno, entonces vamos a rotarlo de vuelta como estaba. ¿da? Y le voy a decir, bueno, está bien, entonces yo, yo voy a acá, hago clic en esta en esta recta y le doy más, entonces formo otro nodo, ese nodo lo voy a eh, deformar, esto era una puntita, así que lo voy a decir que es una puntita, Y lo voy a deformar por acá. Le voy a decir que quiero... Ahí. Quiero que esto en realidad se haga más finito. ¿Sí? Quiero que esto se haga grueso. Entonces fíjense como que la forma original de la marca registrada, del logo registrado, yo me deliré con otras formas. ¿sí? Y esto puede formar parte de otro trabajo. Eh, también recuerden que podemos importar más imágenes bitmap. Y esas imágenes bitmap... Ahí, okay. Yo las puedo agregar a mi trabajo. O las puedo vectorizar si quiero. ¿Sí? Y lo hago un auto... Eh, hay, hay deformaciones que obviamente se pueden hacer... ...sin necesidad de vectorizarlas. Pero hay otras no. Si yo quiero que una, las ruedas sean mucho más grandes, por ejemplo... ...no sé... ...o cambiarle el color... Desde Inkscape no se puede poner, no se puede hacer, hay que vectorizarlo y ahí sí, cada, el auto está formado por varios objetos distintos que, y cada uno tiene sus propiedades. Le puedo cambiar el color A, por ejemplo, las partes celestes o la capota, el techo. ¿sabes? Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro.